Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío, Feliz Día del Catequista, Caro. Muchas gracias, Chapo. Estoy re contenta acá de estar con todos los catequistas. Nos vinimos hasta el encuentro de catequistas de todo Montevideo aquí en el Colegio Maturana. Acompáñanos a verlo. importante ser catequista es tener a Jesús en el corazón. No obstante, le vamos a hacer algunas preguntas a los catequistas para divertirnos. Y van a ver premios de LEA, nuestra tienda arquidiocesana ubicada en la calle Cerrito 473 o en la sucursal de Punta Carretas ubicada en Solano García 2587. Estamos con Pablo y Seba que se animan a responder a una pregunta. No miren por acá, ¿eh? Tiene opciones, tiene opciones, así que es bastante fácil. La primera pregunta dice así, ¿qué hizo Dios en el cuarto día de la creación? Opción 1, la luna, las estrellas y el sol. Opción 2, las plantas. Opción 3, las aves del cielo y los peces del océano. y sí, los peces del océano. Correcta, opción 3. Tiene la oportunidad de responder usted. La 3. Bueno, la 3 es la que contestó Ay. mal. Eso. La 2, la 2. Correcta, nos perdieron los dos. La opción correcta era la 1. La luna, ah, las estrellas y el sol. Consulo, no, no, no, no, no hay nada. Otra, otra. Vamos con otra pregunta que dice, ¿qué autor contribuyó con más libros para el Nuevo Testamento? Y hay también tres opciones, así que tranqui. Y sin opciones, Espera, ¿se escuchó? La opción correcta es... San Pablo. Correcta, pero son 14 libros. Bueno, ¿qué? ¿metes hechos o no metes hechos? Le damos, le damos, la, le damos, te damos la razón. Tenemos un regalo para, eh, para Pablo... Sí. Como si te le quiera. Sí, vamos a darle un premio a Consuelo. No, no, no, nos habíamos pedido uno por cada uno. Un premio ah, de LEA, un premio de LEA para ustedes. Gracias, qué genio. Muchas gracias este, a Gaby, también y a todos ustedes por, Hermoso, por... Qué lindo, qué lindo. Qué linda medallita. Es Luján. Sí. El Luján nuestra, para como ex alumno de Luján, te puedo imaginar, tremendo regalo. Estoy acá con dos catequistas de qué parroquia? Punta Carretas. Muy bien, y catequistas de qué son? De qué grupo? de primeras comuniones. Ah, qué lindo. Bueno, chicas, tenemos una preguntita. Lo que importa es Jesús, pero bueno, esta la saben, seguramente. <risa> Díganme tres milagros de Jesús. La voz de Caná. Voz de Caná, muy bien, el primer milagro. Eh, multiplicación de los panes. Muy bien. Y un tercero. La resurrección de Lázaro. Uh, qué nivel estas catequistas es la resurrección de Lázaro. Una genia, chicas, gracias. <risa> ¡Premio Lea, que no ni no! Eh! Ustedes dos, no, no, vamos. No no, no, no. Ah, pero Sara. No, no, de nuevo no. No, pará en mi primero que de cine más sí, menos. No, no, no. Acá es todo sorpresa. Estamos con Juan y Sara acá en el Encuentro de Catequistas y llegó el momento de ponerlos a prueba a ver cuántos saben. La pregunta es, ¿cuál es el salmo más extenso? Y hay opciones, así que tranqui. La opción 1 es el 117, la opción 2 el 119 y la opción 3 es el 91. 117, 100, 119 o, 100, o 91? Yo tiro para mí 117, no sé, pero dilo como. Incorrecto. 91. No, ninguno le invocó. Cruz, así. Promocioname, promocioname ahí el curso. Eh, ¿Pero cuál de todos? Si tenemos un folleto hermoso, yo ya lo guardé, pero se vienen tremendos cursos para todos los catequistas de la diócesis. La pasa por así que a aprovecharlos. Muy bien. Caro Musitelli, aunque respondieron mal, no lo tapes. Un premio no lo, es espectacular lo No a... lo tapes Este es para vos por Sí, por... aparte porque no, no, no, te la jugaste Lo no, no, no estás tapando al, a Juana Que se corra, que se corra, sí, corre, ¡Corra! Juan, porque fuiste, fueron víctimas de Chapu Es un regalito de Lea para ustedes Muchas gracias Espero que les guste Muchísimas gracias A todo esto, ¿cuál es el salmo? La opción correcta era el 119 Buenísimo no, hay, que, hay, que, hay que leerlo Hay que leerlo hay que leerlo. Hay que leerlo. Sí. Estamos con Charlie, Fray Charlie, ¿cómo estás? No, bien, de bien, de lujo, muy contento sí. Vamos a ponerte a prueba a ver. a ver cuánto sabes. ¿Dónde predicó Jesús cuando era niño? Y se me viene a los 12 años cuando estaba en el Templo de Jerusalén Perfecto, vino, vino estudiaste, estudiaste para hoy <risa> Salió, salió, <risa> me vino a la mente No tengo premio de LEA para darte, pero anda ¿El premio de LEA? Está, <risa> ya sé, sé Después te lo hacemos llegar por responder bien. Mentiroso, mentiroso. Gracias. Pase bien, igualmente. Ah, espera, espera, ahí viene, viene. Viene. ¡Bien! Me gusta. ¡Uh -huh! No, no le voy a hacer preguntas. Del, del mal. Bueno, chicas, cuéntenme de qué parroquia son. Del Santuario Nacional de María Auxiliadora. Muy bien, contanos, ¿qué es lo mejor de ser catequista? Bueno, creo que ver a los grises, esa emoción, ese amor. ¿no? con el que reciben a Jesús, es, bueno, es genial. Y bueno, después cuando llegan a la Comunión, nada, las caritas de felicidad cuando lo reciben y vos decís, wow, se les tapó un nuevo mundo, ¿qué pasó? Y eso está de más. Uy, qué complicado. Eh, ¿Qué difícil elegir. No a a fácil. <risa> eh, ver, ver cómo los niños van conociendo a Jesús. ¿Qué es lo mejor así, en pocas palabras, qué es lo mejor de ser catequista? Es eh, mostrar a Jesús. Y mostrar que Dios es amor y mostrarle a los niños desde chicos para que después cuando grandes sean un poco mejores. Así se vivió el encuentro de catequistas, les agradecemos a toda la gente de la vicaría de la catequesis que nos recibió y también la buena onda. La verdad que lindo encontrarnos, reencontrarnos todos los catequistas, alimentarnos de Jesús para seguir anunciándolo con fuerza. Recordá que si te gustó este video dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICMTV. Nosotros nos vemos en el próximo Haga el Lío.